Ir a la pausa, buenos días Darío buenos días Wagner yo me, yo me he emocionado diciendo aquí de los, de los 15 millones de quesos cuéntanos sobre, sobre ese acuerdo Darío bien anoche a las 7 eh, de la noche recibí la llamada del ministro don Osmar Benítez el problema que está ahora mismo presentándose es en la línea noroeste como explicaba ayer esa leche, esa leche fue rechazada por eh, industriales. Eh, son unos 50, 60 mil a 50 mil litros semanales de leche. Eso van a ser enviado a las industrias en Santo Domingo de quesos para ser transformada en queso y de ahí llevarla a los planes sociales. El convenio lácteo, también como expliqué ayer, eh, involucra plan social de la presidencia con sus distintas vertientes, comedores económicos y eh, las fuerzas armadas, ya sea en la parte central o ahí en el campamento eh, del 28, de, ahí, en, el, en el campamento que está ahí en el 28, o sea en el peaje. En el peaje. Eh, eso le quita una gran presión a una zona que es la línea noroeste. Y por lo tanto, eh, después de 15 días, pues realmente vamos a decir que fue a través de Telenor que le llegó entonces la, la, ese mensaje al, al ministro de, de Agricultura. Bueno, qué bueno que, que haya ha sido, sido una... En de una, mañana, una, mañana tenía que ser. Claro. Sí. Bueno, pues gracias a Darío eh, Oleaga que nos pone en, en contexto y nos da esta información... De, Wagner. Ajá. Wagner sí. eh, Quiero darte una primicia. ¿eh? ¿Otra? Ah, eh, sí. Quiero darte una primicia. Ahí está. Y, y, y esto va para, para el indecito que está ahí en la parte superior del lado derecho. A Fulvio, el negrito lindo le dicen. <risa> Fulvio, ayer recibí una llamada de tu candidato a través del hijo Jaque Cruz y ya le fueron facturadas en el día de hoy 10 mil libras de queso para el, los planes sociales del Partido Revolucionario Moderno. O sea, también llegó de que esto no se está politizando, sino que es un apoyo, tal como él mismo preguntó ayer, de que tiene que ser toda la fuerza viva en favor del agro-dominicano. Correcto, correcto. Ahora lo que tenemos que buscar los planes es de cómo el Estado va a diseñar la dinamización o, o que el, el, el consumo... Tenga, sí. tenga mayor oportunidad, porque lo hicieron en el, en el 8 cuando la crisis, y fue una de las técnicas mejor eh, propuestas de la de los economistas estadounidenses, y no fue tan fuerte para dinamizar los mercados. Esto yo creo que dinamiza ese sector y es importante. Bien, cómo no. Eh, Bien. Eh, tenemos una llamada. Fulvio no se sí. a través del gobierno de Hipólito en el primer año hubo que comprarle todas las piñas a los productores de piña y todas las batatas ¿Misito? a los productores de batatas y la leche producida por el caso de la vacación también hubo que adquirirla y esto se le compró a todos los productores